Bienvenidos a este nuevo video de la serie de montajes experimentales. En esta ocasión implementaremos un ciclo convertidor monofásico de punto medio. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte. ¿En qué consiste un ciclo convertidor monofásico de punto medio? Básicamente vamos a utilizar el esquema de un rectificador de media onda con Celtran TAP que utiliza un transformador con salida intermedia de dos devanados del lado secundario, y vamos a utilizar dos rectificadores monofásicos controlados en contraposición o en operación complementaria. Eso nos va a permitir controlar el número de semiciclos positivos de la onda, así como los semiciclos negativos, dependiendo el dispositivo al cual le demos la orden de disparo. En este caso, los marcados con la letra P nos permiten controlar los semiciclos positivos, mientras que N1 y N2 nos permiten controlar los semiciclos negativos. De esta manera, podemos construir una onda sinusoidal o una nueva onda cuyo valor efectivo de fundamental difiere de frecuencia de la onda original. En este caso, la azul. Mientras que la onda que queremos construir es la onda amarilla. Y eso lo vamos a hacer a partir de los semiciclos positivos y negativos de la rectificación de onda completa que se obtienen con los rectificadores monofásicos en operación complementaria. Este puente también puede ser construido con TRIACS. en lugar de los dos tiristores en antiparalelo, pero para la operación con triac debemos poder controlar a voluntad el disparo tanto en semiciclo positivo como semiciclo negativo de la componente triac. Entonces, para la implementación como estamos trabajando con tiristores, necesitamos sincronizar el disparo alfa con el cruce por cero. Para eso vamos a utilizar el esquema que hasta ahora hemos utilizado en los distintos montajes experimentales, que es el detector de cruces por cero mediante un octocoplador y vamos a utilizar un Arduino 1 mediante interrupciones para dar el disparo de la componente a través de un octotriante. Eso nos va a permitir, a partir del cruce por cero, retardar el ángulo de encendido de cada una de las cuatro componentes que compone el ciclo convertidor monofase. Aquí tenemos el montaje experimental donde vamos a utilizar el transformador con toma central. Tenemos el Arduino 1, el octoacoplador, el octo y el rectificador con el control del ángulo de disparo. Y en este caso vamos a utilizar dos triacs para la implementación de los rectificadores monofásicos con control tanto de semiciclo positivo como ciclo negativo. A través del software del Arduino podemos controlar cuál componente se enciende dado el ángulo alfa, si la positiva, la que corresponde a la circulación positiva o a la negativa, es decir, si a la componente P o a la componente N de cada uno de los circuitos del ciclo convertido. Entonces comencemos a ver las formas de onda. En este caso vamos a generar una onda que tiene como frecuencia fundamental 20 Hz. Es decir, por cada tres ondas de 60 Hz, Considerando la positiva y la negativa, vamos a generar una. En principio, para el primer montaje, vamos a utilizar dos semiciclos por cada semiperíodo. Es decir, dos semiciclos de 60 Hz por cada semiperíodo de la onda de 20 Hz. Controlando el valor del ángulo de disparo, podemos controlar el valor efectivo de la forma de onda que estamos generando. Eso lo podemos ver si tomamos del osciloscopio la adquisición y calculamos el valor efectivo de la onda que estamos generando a 20 Hz. Que nos da 21.18 para este ángulo de disparo con las componentes armónicas que se listan en la gráfica, donde tenemos la fundamental en este caso de 20 Hz y la siguiente en aparecer es la componente de 60 Hz que es la original de la fuente alterna que estamos utilizando en este siguiente ejemplo incrementamos el valor de alfa con lo cual vamos a obtener un valor efectivo menor que el anterior manteniendo los 20 Hz como onda de salida si vemos la adquisición, en este caso el valor efectivo decae a 13.19. Nuevamente, vemos que la componente de mayor frecuencia sigue siendo el tercer armónico que corresponde a los 60 Hz de la onda original y podemos ver el gran contenido armónico de baja frecuencia que tiene la operación del ciclo convertidor. La enorme ventaja de utilizar ciclo conversión para generar ondas de distinta frecuencia, es que el frente de onda o el nivel de estrés dieléctrico del aislamiento es mucho menor que el utilizar convertidores tipo inversores. En este caso vamos a repetir la misma onda de 20 Hz, pero con tres semiciclos, por cada, de 60 Hz, por cada semiperíodo, para dos valores de alfa diferentes. Entonces podemos ver nuevamente la adquisición con su valor fundamental. En este caso tenemos un valor efectivo de 9.33 de la onda que se está generando. En la gráfica podemos ver en color ladrillo la fundamental y en azul la onda generada así como su contenido armónico. En este caso vemos que la fundamental supera la tercera armónica. El mismo esquema con un ángulo de alfa menor, manteniendo 20 Hz como onda de salida. En este caso el valor efectivo es de 12.73 y nuevamente vemos el mismo fenómeno donde la fundamental es mayor que el contenido de tercera armónica. Que corresponde a la fuente. En este caso podemos ver la implementación. Al variar el ángulo. Alfa. A medida que tenemos la operación. Con tres semiciclos. Eso nos permite controlar la onda de 20 Hz. Manteniendo distintos valores efectivos. En función del ángulo de disparo. Entonces. De esta forma damos por concluido este video donde mostramos la implementación de un ciclo convertidor monofásico de punto central a través de dos trías utilizando un Arduino 1 para el control mediante interrupciones. Gracias por su atención y los invito a continuar con esta serie de videos de montajes experimentales de electrónica de potencia.